Hola a todos, me llamo Mauricio Farchi, en Arte La Hiena, pues soy el, el creador de, de mi programa radio, que, es, que es simplemente, sencillamente, eh, que he llamado La Hiena Radio Show. Hablo de música de aquí de Alicante, que es mi casa, y también de cultura libre, que me entusiasma mucho. Empiezo dándome un buen chapuzón en la playa del Postiguet. Así es, de sencillo. Hago mi terapia, mi baño diario. Luego escucho mucha música, música que encuentro en la red de redes, música que se comparte. Y luego, pues, voy buceando, pues, en lo que es toda la actualidad, pues, de la ciudad de Alicante. Todos todo los conciertos o los eventos que, se, que, que, que tendrán lugar durante la semana. Voy preparando pues mi programa radio. Pues, yo en la red sociales que más uso son uh, bueno, ahora mismo el Facebook uh, también tenía un, uh, un blog ahora lo he cerrado porque la verdad que me llevaba mucho tiempo y el programa ya lo llevo unos siete años y ahora mismo estoy un poquito agotado de lo que es el uso de las redes sociales que casi, claro, estoy más en las redes sociales que en el estudio de radio grabando para poder llegar a que la gente pues escuche más esta hora de radio que grabo yo a mí personalmente las redes sociales me parecen una herramienta buenísima para, para contactar con gente y quien dice que, que son negativas, bueno yo siempre pienso que como la pistola, pues la pistola no mata a nadie. Podemos caer en, uh, en la esclavización de lo, que son, de lo que es el uso que hacemos pues, de, la, de las redes sociales y de, y de todos los aparatos que ahora tenemos para llevárnoslas a cualquier lugar. Pero bueno, está en nosotros llevarnos a cualquier lugar las redes sociales o no. Y ahora mismo, pues uh, yo veo esta sociedad actual uh, decadente. Estamos en un momento de decadencia y creamos mucho porque tenemos herramientas que nos permiten crear uh, muchas cosas nuevas, uh, mucha tecnología sin nada a nivel científico y pero pues a lo mejor pues estamos demasiado manipulados por el grande ojo por el grande hermano y todo aquello que se crea pues se queda en un cajón a lo mejor para un futuro y aquello pues, para un futuro el futuro que ellos eh, decidirán cuando sale este futuro pero ahora mismo sí que veo que nuestra sociedad pues está decadente alguna frase que me ayude a ir adelante durante el día pues eh, pues rock and roll power